hoy estamos recibiendo acá a los miembros de APUAM con una propuesta que nos han dejado para poder trabajar la que va a tomar el Estado parlamentario en la próxima sesión eh, también hay unos proyectos presentados por los otros bloques así que bueno la idea es un poco poder trabajarlo en Consejo de Comisión con la visita del gremio también digamos para poder analizar y saber digamos desde nuestro municipio que es vanguardia en el tema de la problemática de violencia de género y de este Consejo deliberante vamos a seguir acompañando y ocupándonos de esta problemática la idea es trabajar también hacia adentro de las instituciones públicas, en este caso el municipio, el Consejo Deliberante, tenemos aprobada también la ley Micaela, tenemos aprobado el tema de la guía de recursos sobre violencia de género, que la hemos trabajado con diferentes instituciones de los distritos de la ciudad. Así que seguir en ese sentido y, eh, por supuesto, con todo el acompañamiento digamos, de todos los concejales, porque es una, una directiva desde que siempre marcamos, ¿no es cierto? Como hemos eh, trabajado también en el tema, vivamos sin violencia hacia las mujeres, bueno. Diferentes normativas y acciones sobre todo que hacemos y hacemos el tenemos también el acompañamiento con el Ejecutivo Municipal. Estamos presentando un proyecto que elaboramos desde la Comisión de Género de Apuap conjuntamente con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de CTA Autónoma. Es un proyecto de un pedido de licencia especial para trabajadoras municipales que estén atravesando situaciones de violencia de género, tanto doméstica como laboral. Así que, bueno, la iniciativa ha sido muy bien recibida, entendemos que también, bueno, hay otras iniciativas también presentadas, así que el objetivo es, bueno, trabajar conjuntamente en, en, en poder avanzar para que esta licencia exista en, en el ámbito municipal. Eh, entendemos y valoramos que, bueno, que desde el municipio se, se han dado muchos pasos en lo que tiene que ver con la ampliación de derechos de las mujeres trabajadoras, así que, bueno, esperamos poder avanzar en este sentido también.